Nació el 13 de agosto de 1899, hijo de William Hitchcock y Emma Jane. Cursó estudios en el Colegio de San Ignacio y en la Escuela de la Ingeniería y Navegación de Londres. Más tarde estudió arte en la Universidad de Londres. Se casa con Alma Reville. Tuvieron una hija, Patricia Hitchcock. Fallece el 29 de mayo de 1980 en Los Ángeles de dirección en 1922. Su hija participa en algunas de sus obras más importantes, como Psicosis, Extraños al tren. Trabaja como ayudante de tuitrección en los estudios de UFA. Ganó el Golden Globe Award for the Television en el 1958 y el Premio de Sindicato de Directores, premio a la trayectoria.